Muy buenas a todos. En este vídeo os quería hablar de un tema candente actualmente, las alergias, que están en aumento cada vez más. De hecho, una cifra que he visto hace poco es que ha aumentado en un 50% los casos en Estados Unidos de hace 20 años aquí. Y en niños cada vez es mayor. ¿Cuáles son las causas de alergia en los alimentos más comunes? Pues son 8, que son... Los cacahuetes, los frutos secos, la soja, la soja, la leche, el marisco, el pescado, el trigo, los huevos y la leche, ¿vale? Creo que no se me olvida ninguno y diréis, una cosa que siempre se queda ahí, los frutos secos por un lado y los cacahuetes por otro lado, pues sí, porque los cacahuetes realmente no son frutos secos, son legumbres, por eso además los clasifican de distinta manera y además en los niños, los cacahuetes es una de las principales causas de las alergias. De, es decir, de todos los ocho alimentos que os he dicho, los cacahuetes es uno de los número 1 que causan más alergias y son más peligrosos. ¿Y por qué las alergias son peligrosas últimamente? Pues porque lo que hace es que tu sistema inmunológico crea que ese alimento que tú te estás tomando Realmente es un peligro, es un tóxico, es algo, es un invasor, es un virus, es algo que te va a matar. Entonces hace una reacción alérgica, una reacción inmunitaria, para intentar echarlo del cuerpo. Por eso te hace que, que vomites, tengas todo ese, ese tipo de reacciones de anafilaxis. Y bueno, yo aunque no sufro ninguna alergia, ni tengo personas a mi alrededor con alergia, pues soy consciente de lo que lleva y qué más os quería contar a ver cuáles son las causas pues realmente todavía los científicos no saben muy bien cuáles son las causas que hay detrás de tanta alergia y por qué en las últimas décadas están aumentando tan, tanto pero apuntan a, a, a un motivo principal que es nuestra microbioma o microbiota que es decir nuestro sistema inmunológico está íntimamente relacionado con todos los virus, bacterias y demás que tenemos en nuestro organismo y que la mayoría se concentran en nuestro sistema digestivo y esos que ayudan a mantener nuestro sistema inmunitario cada vez son menos y son más menos diferentes, hay poca diversidad y hay poco número. ¿Y por qué ocurre esto? pues viene ocurriendo ya desde la infancia y porque a los niños y porque vivimos en una sociedad cada vez más limpia, cada vez más... Eh, con menos microbios, con menos... Mmm, todo más limpio, básicamente. Entonces hacemos que muchos de esos microorganismos que son beneficiosos, que son inocuos, neutros, que no nos hacen eh, mal, pues realmente a la larga sí que nos están haciendo mucho bien para evitar, por ejemplo, esto de las alergias. Y como los niños y los adultos cada vez estamos menos expuestos a eso, a la suciedad, al barro, a estar con la naturaleza, pues nuestra microbiota cada vez se va volviendo más pobre. Y los investigadores creen que esa es una de las causas por las que las alergias aumentan, porque nuestra microbiota cada vez es menos, menos diversa y entonces esto hace que nuestro sistema inmunitario esté un poco loco, no sepa muy bien qué hacer y no esté tan, tan ajustado para identificar tan bien y tan mal si lo que le entra en el cuerpo es neutro, es positivo o es negativo. Esto es uno de los problemas. ¿vale? ¿Y cuáles cuál son los tratamientos que, que está viendo? Pues realmente los tratamientos es solo para tratar los síntomas, no... ...no las causas... ...y algunos que se están investigando ya... ...para tratar las causas... ...es algo tan simple como... ...exponerte a, a aquello que te da alergia... ...pero en muy pequeñas dosis... ...y muy poco a poco... ...esto lo están viendo también en niños... ...de hecho, una inmunóloga... ...como Jenna Machoki... ...os dice que... ...sería recomendable exponer a los niños... ...a todo, todos estos alimentos... ...todas estas sustancias... ...que en el futuro les pueden causar alergia... ...y esto hace... Que, que reduzca la probabilidad de que luego más tarde tengan alergia. ¿Por qué? Porque al, al meter esa sustancia en tu sistema inmunitario va a hacer que lo detecte antes y entonces sea capaz de identificarlo y que luego cuando años más tarde entre en el organismo no le parezca tan raro, ya se haya habituado a él. Por eso hay que comer, o sea, hay que tener cuidado evidentemente si es alérgico y empezar de muy poco en muy poco. ...y esto no es un consejo médico... ...primero consulta a tu alergólogo... ...y con mucha precaución... ...pero si eres una persona normal y no tienes alergias... ...te recomiendo, sobre todo si eres un niño... ...pues que vayas introduciendo poco a poco... ...todo tipo de alimentos naturales... ...incluyendo estos ocho que causan más alergia... ...poco a poco viendo que no reaccionas... ...y que tu cuerpo cada vez los va asimilando mejor... ...¿vale?... ...y como referencias... ...pues os puedo decir... Un documental muy interesante que acabo de ver sobre, sobre esto, sobre los cacahuetes y las alergias, que se llama así el capítulo y es de una serie de Netflix que se llama Podredumbe, podéis ver el capítulo de Cacahuetes y alergia, muy interesante que te habla de todo esto. Y un libro que me estoy leyendo que es de, justo de este año que acaba de pasar, el 2020, que lo ha publicado justo esta inmunologa, que se llama Jenna Machoki, que es sobre el sistema inmunitario. y es Cómo funciona nuestro sistema inmunitario y cómo hacer para que funcione mejor y estemos cada vez más sanos y más saludables. Y una de las cosas, como no, es el movimiento. Digamos que en la salud está todo relacionado: no solo la alimentación, el movimiento, sino también la gestión del estrés, el descanso, la conexión con los otros. Todo eso es fundamental. Pues espero que te haya gustado este vídeo que reflexiones sobre ello y que, bueno, que te suscribas a mi canal si no lo has hecho ya, que le des al like, thumbs up, campanita y si tienes alguna duda sobre alergias o sobre el sistema inmunitario microbiota, pues estaré encantado de leerte y de contestarte. Así que agur yogur y nos vemos en los siguientes vídeos. Un saludo, bye.